Hola, gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, aquí estamos, tapándome del sol. Estamos en Bahía Blanca. No saben el calor que hace acá en Bahía Blanca. Ahí está Daniel. Hola, Daniel. Hola. Bueno, vamos para San Blas. Viaje San Blas. Y vamos a conocerlo. Primera vez que vamos a ir a San Blas. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Esperemos que tengamos un... buenos días de pesca y aprovechar a conocer un poco. Ojalá que saquemos buenas corvinas, eh. Va Gustavo Abate, que también está ya Gustavito. Pues ya, Gustavo. Hola Gustavo. Por bueno, acá estamos en Bahía. Estamos a la salida de lo que es eh, el Cholo, la salida en ruta 3 y 22, que van las dos juntas. Y en un en ratito ya agarramos para, dirección para Pedro Luro. No sé cuánto calor hace acá, pero hace un montón. Mucho, mucho, mucho. Debe de ser como 36 grados, infernal. Siempre Bahía tiene tocos, esto de tener mucha, mucha temperatura. Bueno, vamos a subir arriba ahora, vamos a ir tomando unos mates y después les cuento cómo sigue la cosa. Una, ¿Qué una, pasa? ¿Una paradita? donde paramos? ¿Acá en casa? Acá estamos parados en casa, vamos a comprar unos choricitos para la picada esta noche Bien. y algún jamón de jabalí. Oh. Vamos a ver <ríe> qué pasa. Pueblo, ¿Pueblo viejo y ¿si ahí es este o no, Daniel? Sí. La verdad mil, que... Mil años. Mil años la por las reliquias que hay de, que, de comer de, de carro, y, de de carro ruedas. y ruedas ahí, es antiguo, sí, muy antiguo. Por las casas también, por la iglesia, se ve, se ve un pueblito antiguo, pero bastante pintoresco. Eh, muy poca gente se ve, pero es algo nuevo que estamos conociendo, así que vamos a aprovechar y disfrutar todo. Bien. Bueno, quedan 20 kilómetros todavía para llegar a, a San Blas ellos quisieron parar a comprar chorizo y esto hay que disfrutarlo hay que parar y comprar va para allá nos vamos para el otro lado dice a ver ah va a a probar el otro hay dos lugares para comprar así que vamos a ver bueno voy a firmar unos carros que tengo por allá está bueno que sí, muy lindo lugar eh, vamos a ver mañana que nos depara nosotros en el Corvinero calculo que, que como está el día acá hoy, mañana va a estar muy bueno, así que vamos a disfrutar de una buena pesca acá en Bahía San Blas Ojalá. Sí, una hermosa, ¿viste? Sí, la verdad que una costarnea hermosa, yo no conocía la verdad que me sorprende está muy limpito, muy arregladito todo está muy muy lindo el lugar, vamos a ver si nos da la pesca a la lo que pinta aparentemente que va a ser un, un buen fin de semana. Bueno, acá estamos en la parte de embarcados que estamos mirando salían recién las lanchas, tremendas corvinas, tremendas corvinas. Mucha gente viene a ver lo que pescan. Miren lo que es. Muy bueno. ¿eh? Muy pero muy bueno, mucha pesca, mucha pesca. bueno ahí pasaba amigos estamos conociendo un poquito llegamos ese jueves a la tardecita en el cual bueno había un amigo de nuestro daniel que no conocía así que se lo presentamos un poquito con esa costanera hermosa que tiene con, con, con mucha con mucha pesca deportiva lo que es de lanchas así que fuimos hasta allí también justo eh, cuando llegaban las lanchas y pudimos mostrar las capturas que tenían corvinas tremendas bueno disfrutamos un poquito eh, pollos al asador, al horno diríamos de por medio de ese jueves y ya el viernes nos fuimos al pesquero que es el Corbinero, así que ahora nos metemos un ratito y vamos a pescar. Bueno, ¿cómo están amigos? ¿Cómo les va? Por aquí estamos en el Corvinero de San Blas. Vinimos nuevamente en este, ¿qué soy? 17 de diciembre. 17 de diciembre. Bueno, amanecimos este viernes en el cual daba norte y no, da, está sur. Pero tenemos un sur suave, ahí lo estoy mostrando cómo está la bandera. Sur suave en el cual cuando acá en el Corvinero está norte nos queda de espalda y ahora lo tenemos de frente. Pero no, no me disgusta que esté de frente. ¿eh? Porque cuando está el viento sur, suave de esta manera, mete muchas corvinas. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Tenemos carnada, como siempre, del repunte pesca. Buen langostino. Eh, ahora tenemos una marea baja, casi baja del todo. Dentro de un ratito va a empezar a, a subir. Así que, bueno, vamos a ver si podemos filmar corvinas para ustedes. Bueno, acá tenemos langostino. Muy buen langostino. Del repunte pesca, como siempre. trajimos un montón. Algunos más grandes, bueno tenemos envasado ahí, también tenemos anchoita, acá se ve anchoa, buena anchoa pero lo mejor es darle con el langostino. Para mí es lo más, lo más, este, para las corvinas lo mejor es langostino puro. Bueno vamos a tapar. Gracias al repunte pesca como siempre de buena carnada que tenemos. Bueno vamos a probar con los intentos porque estamos arriba de la piedra, vamos a usar una línea biclip elevadora para que cuando venga el pescado el plomo vaya arriba ya tengo encarnado acá mi encarnadera mi carnada un buen langostino preparado en el cual siempre le metemos un aditivo de nazareno cajal que le mando un gran abrazo siempre con algún este con algún este aditivo con anís eh, o lo que es eh, aceite de camarón o aceite de langostino que funciona muy pero muy bien yo soy fanático de los aditivos bueno está saliendo el sol de a poquito ya está estamos viendo la gente que ya está llegando gente al corbinero también recién pasaron unos cuantos ¿eh? pero fueron un poco más allá bueno ahí está viniendo gente muy bien gustavo buena pescadilla ¿eh? bueno hemos agarrado una pescadilla bueno, Puede hacer que aparezcan las corvinas. Se te fue una Además, Se me fue una corvina. El primer tiro, un pique de bárbaro. Y no se prendió, se fue. Bueno, buenísimo. No tuvimos suerte. Vamos a ver si vamos te. Vamos a traer va. una fotito, ¿ves? Levanta que saco una fotito. Ahí está. Bueno, la primera corvina, la primera se la escapó y esta, bueno, salió acá en el corvinero. Muy bien, muy bien. Excelente. Fue buena foto. ¿Qué pejerrey, amigo? Espectacular pejerrey. Pescándole a la corvina salió un pejerrey, lo que menos pensábamos en una, una linda corvina si, sí. no quisieron subir ¿Cortate? No. no quisieron subir arriba a la piedra estamos en el, en el pedregal subió la marea Estamos eh, ya está alto el todo pero las corvinas están atrás nos pasa lo mismo que pasó en enero el año pasado hay que tirar fuerte llegar a la canaleta allá atrás y después bueno empezar que salga de la piedra hasta ahora no, o pescado no enganchás buenísimo Cambiamos lugar, Jorge, y aparecieron. Sí, nos cambiamos lugar del faro, unos mil metros volviendo para asamblar, y ahí acá estaban las individuas. ¿Pero una tras de otra? Sí, sí, pican, y hay algunas chicas también, pero son unas corbinas hermosas. Mira, voy a mostrar el faro allá. Allá se ve el faro. Y casi el tamarisco acá. Ahí se ve el faro. Y sí, acá tenemos justo un caño que tenemos de referencia, que el año pasado las agarré acá yo también. Qué buen lugar, eh. Bueno, contame, contame un poquito cómo va la pesca esta tarde. Te voy a Estaba, andaba en un viento norte bárbaro hoy, pero estuvo el viento del este casi todo el día y tuvimos el corvinero, muy poco, y nos vinimos acá por el alfar y nos agarró un pescón terrible. Terrible, mucha Mucho enganche, pero mucha corvina. Esta es chica, pero estamos sacando corvina arriba de 2 kilos, la Muy bueno. Ahí está en el cajón, mira, lo podés mostrar. Bueno, amigos, como decía Jorge, muy buena pesca acá al lado del faro. Allá se ve el faro atrás mío, en el cual estamos a unos 12 kilómetros en Corvinero, más o menos. En el Corvinero no pasó nada, así que nos vinimos para acá. Ahora vamos a preparar mate. Bueno, estamos en un lugar que también hay mucho enganche, mucho enganche, pero está lleno de corvita Lleno de corvita Ahora la marea bajó y cuando bajó la marea este, se nos complicó un poco más. Pero esto con marea llena creo que mañana vamos a volver y las vamos a agarrar en buen estado. Tengo un compañero acá que se nos vino al faro. Ahí lo tengo, mire. Ahí está. Hola. Se viene del faro, ¿eh? amigo de todo el mundo. <risa> se vino a saludar y ahí queda, eh. Es amigo todo. Espectacular perro. Bueno acá veníamos para San Blas, los muchachos están peleando un tiburón bacota. Esto es lo que tiene San Blas, voy a ver si puedo checar un poco acá. Lo que tiene San Blas que tiene de todas las pescas. ¿eh? Hoy sacamos pejerrey, salió Gatuso, Tacorvina, Corvina y acá están peleando un bacota. Tremendo bacota. Bueno, no sé ahora. Gustavo, oh, salió buenísimo, mirá Bueno, acá estamos, a la noche, viernes a la noche, no tengo mucha luz Ahí a ver si podemos aclarar un poco, ahí Ahí estamos Miren, seremos fanáticos de Pasión por la Pesca, que estábamos mirando por televisión Pasión por la Pesca en San Blas, ¿o no Jorge? Sí, acá lo encontramos al programa Muy bien, muy bien, estábamos pescando corvinas negras en barchiquita, Chiquita, pero nosotros hoy vinimos a pescar corvinas rubias en San Blas bueno, felicitaciones al que más pescó, ahí lo tenemos, a Gustavito no, no, Vaz, me no parece que fue uno de los que más, que más pescó, ¿no? Sí. Pero, no, bueno, bueno, junto con vos, Jorge, Estaba pescaron bien. la mañana, sí, pero Calipo también <ríe> No, no. Bueno, y allá está Daniel también, por allá, allá está Daniel. Hace más mate vino Daniel. <ríe> <ríe> bueno, yo voy a dar vuelta a la cámara y vamos a agradecerle a, a Kike Godoy. ¿Le parece bien? Sí, Don Quique Godoy. una parrillada muy buena. Tremenda parrillada hicimos, ahí está. ¿Qué tenemos, Daniel? ¿De todo un poco? Tenemos de todo un poco. Tirita de asado, chorizos, chinchulines, un pedacito de carne. La verdad que vamos a comer bastante bien porque tuvimos una jornada bastante complicada con el viento. <risa> eh, pero bueno, vamos a disfrutar. Pero pescamos, este pero pescamos, sí, vamos, pescamos. pescamos, Vamos a disfrutar un poco el vinito y la parrillada. Y bueno, mañana esperemos que se nos dé otra vez el pique como a la tarde. Ojalá. Bueno, ahí de todo un poquito, como siempre. Chinchulines, mirá choricito la pecherita. espectacular Bueno, gracias por compartir este, este viaje conmigo. Gracias a vos Cali por lo haber invitado también. No, gracias por participar y que nos participé de, del viaje. Del viaje y del conocimiento que tenés de la pesca. Muy, muy agradecido no, de parte mía. Más o menos. Conocimiento más o menos, hay que enseñarle un poco todavía. Bueno, ahora vamos a comer nosotros, vamos a apagar la cámara, mañana va a ser otro día que vamos a seguir pescando. Hoy damos finalizado el día, comemos la parrillada de, de Kiki Godoy y a dormir, que terminamos cansados. Muy bien, amigos, hasta ahí la estamos pasando bárbaro. En el Corbinero no fue la mejor pesca como otros, otros años que hemos seguido y hemos tenido una excelente pesca. Creo que o por lo menos pienso yo que estos últimos años cada vez se está poniendo un poco más difícil la pesca, no es el mismo San Blas de antes, pero siempre da buena pesca buscándole la vuelta. Y esta vez fue ahí al ladito al faro, donde nuestro compañero Jorgito Gunense nos dice vamos a parar acá, que este lugar me dio resultado y la verdad que fue muy, pero muy bueno. Nos vamos a la primera pausa y a la vuelta nos metemos en el bloque 2.